Cuando queremos representar varias figuras humanas en un mismo dibujo, es conveniente utilizar el concepto de profundidad. No es más que hacer las figuras que están más cerca más grandes y las que están más lejos más pequeñas. Por ejemplo, supongamos un campo de tenis. Vamos a poner la línea del fondo de la pista y la red. Tendremos un jugador en esta parte de la pista y otro en esta parte de la pista. Igual que habíamos aprendido en el vídeo anterior, voy a perfilar la figura humana. Voy a realizar la figura golpeando la pelota de tenis. Los hombros, la cadera, una pierna, otra pierna, el brazo que tiene la raqueta, la raqueta... Y el otro brazo. Y la cabeza. Y el jugador que está en esta parte del campo, pues lo haré tratando de, de recibir la bola. Es decir, y más grande, como había dicho. Línea de los hombros, línea de la cadera, las piernas arqueadas como en posición de defensa. Y la mano agarrando la raqueta, esperando a devolver el golpe. La cabeza. Bueno, esta mano podría hacer la vuestra posición y pasamos a perfilar las figuras. El jugador de esta parte estaría de espaldas, por lo tanto, veríamos el pelo desde la parte de atrás. Como veis, no hace falta ser demasiado detallista en el dibujo para conseguir el efecto. Y terminamos nuestro dibujo. La red. Y si quiero, puedo hacer algunas de las líneas de la pista para darle un poco más de realismo el pasillo de dobles el cuadro de saque la línea de fondo aquí también podría hacer el cuadro de saque y podríamos añadir los detalles que nos apeteciese